Que sin mi la vida se te va pasando Y tu recuerdo ya no sirve, lo dejé en el pasado Pero tu teléfono no me sirve de contacto Y tu la vida la llevaste sin firmar el contrato Pero tu corazón está rendido a tus pies y yo regreso para hacerte sentir bien Pero no te emociones mi dulce mujer Que todo regreso tiene su anochecer Y vida todo tiene principio y un final Como esta canción que hice pa' olvidar Tu dulce cara Que no se pueden quitar Pero tú de repente te acercaste sin pensarlo Y yo ahora me doy cuenta de lo que está pasando Pero no voy a decir que esto ha sido en vano en tu recuerdo voy tratando de tenerlo en retratos Y yo te quiero olvidar de costado y en esta vida a mí me gusta llenarte de halagos y yo me siento cómodo teniéndote a mi lado y tus manos en mi cuerpo me hacen sentir elevado y yo te quiero olvidar pero mi mente no se deja engañar y yo, tu corazón está de repente alterado Y yo solo preocupado pensando en el pasado Pero tu corazón está tranquilo aquí a mi lado Y no dejo de pensarlo porque siempre lo he buscado